bajo tierra ¿Cómo se, pelea? Se, se desconocen entre los vecinos se arma pelea si uno le hace el aguante a uno te agarra a tiro a la noche, te prende fuego la casa, te patotea tenés que ser familia eh, con todo digo. tenés que tener mucho aguante hay que tener aguante acá a mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó yo vivo acá en el bajo acá. el agua me llegaba hasta la rodilla